De verdad que es un honor tener a todo el mundo acá y celebrar con ustedes el Día del Emprendimiento Internacional de la Mujer Emprendedora. Eh, de verdad que año tras año hemos tratado de hacer este evento presencial y la pandemia pues nos mandó virtual las últimas ediciones. Así que de verdad eh, se siente lindo volver a ver mujeres en un stage, volver a poder celebrarlo como siempre lo hemos hecho. Y de verdad que un honor tenerlos a todos acá. Eh, voy a empezar con introducirme primero. Mi nombre es María Kalschmidt. Buenas tardes a todos. Yo soy la embajadora MEG, Mujeres Emprendiendo Guatemala, que hablaré un poquito de la, de la asociación, y de Women's Entrepreneurship Organization aquí en Guatemala. Soy la embajadora 2022. Eh, soy emprendedora también, desde hace 10 años emprendí una agencia de marketing digital, la cual está conformada 100% por mujeres, somos 30 allá en el equipo. Y de verdad que es un placer hoy estar aquí agradeciendo a no solo todos ustedes, sino que a las marcas y organizaciones que, que hicieron posible este evento, eh, empezando por la Universidad Francisco Marroquín, de la cual obviamente formarán parte de nuestro evento dentro de un ratito que es eh, Women's Entrepreneurship Organization. Es una organización que promueve y reconoce distintos emprendimientos alrededor del mundo y que celebra desde hace ya varios años, desde el 2014, el Día Internacional del Emprendimiento Femenino. En Guatemala se celebra desde hace nueve años de manera consecutiva para motivar a las mujeres a unirse a este movimiento, a impulsar, a sus, sus, a impulsar sus modelos de negocio para contribuir a un crecimiento económico y también para apoyar el desarrollo social del país. En el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que como les conté, se celebró el sábado pasado a nivel mundial. Aquí nos tardamos dos días más por temas de logística. Desde hace ya varios años, desde el 2014, se celebra este Día Internacional en más de 145 países alrededor del mundo. Y realizamos un evento, realmente con la única intención de aprender, conectar, inspirar y celebrar a la mujer emprendedora guatemalteca. Asimismo, eh, con... Con motivo de mucho orgullo, eh, de verdad reconocer el esfuerzo de varias mujeres que a lo largo de cada año, dependiendo del año en el que estemos, eh, pues, pasan un, un tema de selección y nominación. Este año no hicimos la parte de la selección porque teníamos ya eh, procesos de años pasados en donde ciertas mujeres por el tiempo, únicamente el emprendimiento, que eran parte de los requisitos, no, eh, no habían pasado la segunda ronda al revisar este año y no querer repetir todo el proceso, sino que ver el banco de mujeres que ya habían sido nominadas, pues escogimos dos mujeres extraordinarias, de las cuales estaremos conociendo un poquito más el día de hoy. ¿Qué pasa con estas mujeres? Aparte de, obviamente, reconocerlas y ser un digno orgullo para todas las personas y las demás mujeres emprendedoras, se forman ahora parte de Mujeres Emprendiendo Guatemala, que es un Leaning Circle. Eh, los Leaning Circles los formó Sheryl Sandberg hace ya varios años con la intención de crear estos círculos virtuosos entre mujeres empresarias, en donde realmente el, el, el motivo número uno es juntarlas una vez al mes y transferirnos valor de todo tipo. Y por eso la mezcla de mujeres que tenemos a lo largo de los años que hemos ido recolectando todas esas mujeres espectaculares eh, nos juntamos una vez al mes con el motivo de verdad de, como les dije, agregarnos valor, de compartir experiencias, de, de realmente conocernos y de ayudarnos y apoyarnos entre nosotras. Sabemos que el emprendimiento femenino, hay gente que dice que está de moda, yo siempre siento que está liberado y que realmente es la era donde las mujeres realmente ahorita estamos teniendo la oportunidad de balancear más nuestras vidas, de realmente poder tener la oportunidad de emprender y de realmente... Pasar nuestros emprendimientos a empresas que generan no solo, eh, pues, no sé, un activo y un capital grande, sino que también varios empleos. Para mí la verdad es uno de los orgullos más grandes de ser mujer emprendedora, es, es ver la cantidad de, de, de, de vidas que uno va transformando a lo largo del emprendimiento de uno. De igual manera, quisiera agradecer y reconocer el día de hoy enormemente a las organizaciones y e entidades, las cuales tienen un impacto positivo para fomentar eh, la conectividad entre mujeres emprendedoras, empresas y otras organizaciones. Estas entidades trabajan en pro del, del empoderamiento y del emprendimiento femenino y les agradezco por haber organizado este evento junto con Med y con Guido. Primero que todo, la Universidad Francisco Marroquín. Gracias, ha sido nuestra casa desde, desde la primera vez que nosotros empezamos a, a organizar esto como parte del, del Entrepreneurship Week, del Global Entrepreneurship Week, que ya nos contarán un poquito más acerca de esta semana. Al Centro de Emprendimiento Kirchner, que justamente es el centro adentro de la universidad que se dedica al todo el tema del emprendimiento. A BAC con su programa de mujeres, que es importantísimo y de verdad que un banco tenga una categoría solo dedicada a ver cómo ayudar financieramente a mujeres que están emprendiendo, me parece genial, y ojalá pues otros bancos y otras entidades financieras puedan emanar este tipo de, de acciones. Eh, a uno Mujeres, eh, de verdad, ellas hacen un sinfín de programas y entre ellas mucho está el empoderamiento en la empresarialidad de las, de las mujeres en todo el país. A Wonder Woman, que es este dúo, parece que fueran como 20 mujeres, eh, son dos pero de verdad las ven haciendo de todo todas las semanas. Si todavía no las sigan en redes, de verdad, síganlas. Y si tienen mujeres emprendedoras que quisieran tener capacitaciones y otro tipo de cosas, ellas siempre están organizando un sinfín de actividades. Y creo que es buenísimo, como les decía yo a ellas, que en días como hoy nos celebremos todas y no podíamos de verdad eh, dejar de, de celebrar este día sin incluirlas a ellas. Asimismo, Guatemala.com. A mí en lo personal, no sé si ustedes, pero a mí me encanta el medio Guatemala.com porque es de verdad un medio que es sumamente de contenido de valor y se enfoca mucho en conectar a los guatemaltecos con esas noticias positivas que tanto nos hacen falta. Eh, por último, a Scale Up, que es este programa genial de la Fundación para el Desarrollo Fundesa. Empezó en Shell hace un par de años y el éxito fue genial. Hicieron una alianza con la Universidad de Babson que pues continuamente y todos los años sigue rankeándose como la número uno en emprendimiento y crearon un programa para poder capacitar, impulsar y de verdad hacer crecer empresas grandes en la ciudad de Shela. La pandemia hizo digitalizarnos y ahora este programa está abierto a más empresas, así que si conocen empresas que quieren eh, entrar a una aceleración tremenda, de verdad, porque lo hemos visto con los números de todas las empresas que han pasado por el programa, les aconsejo que se metan a Fundesa o a la parte de Scale-Up en especial y puedan ver y compartir la información de, los diferentes, de las diferentes cortes. Y a mí me emociona mucho porque se ha visto también la participación ya de muchas mujeres y está comprobado y garantizado que después de acabar el, el programa pues hay un crecimiento tangible en cada una de esas empresas eh, dependiendo pues las necesidades que la misma tenga. Cada una de estas organizaciones, como les conté, apoya e impulsa el emprendimiento femenino en Guatemala para que, crezcan las empresas, para visibilizar a las mujeres que realmente están haciendo la diferencia, para multiplicarlas, para que realmente cualquier niña joven que está realmente viendo ahorita el, que el emprendimiento femenino está creciendo mucho, pueda ser inspirada por cada una de las historias. Hoy vamos a conocer dos y todos los años, de verdad, conforme vamos premiando y homenajeando más mujeres, nos damos cuenta la variedad y la versatilidad que el emprendimiento femenino ha tenido en Guatemala. Así que... Eh, sin ninguna otra cosa, de verdad, yo solo quería darles la bienvenida e invitar a Mónica de Celaya. Y nos va a compartir un poquito acerca del Global Entrepreneurship Week y, por supuesto, también acerca de los esfuerzos que está haciendo la universidad alrededor de este tema. Bienvenida, Mónica. La verdad es que para mí es un gusto poder estar acá. Este, este evento es un evento tan especial, ¿verdad? Se carga de tanta energía, es un espacio de reconocimiento, a esa labor emprendedora maravillosa que muchas mujeres que están aquí el día de hoy sentadas y otras que no están, hacen que, y que realmente genera un gran impacto y hace una gran diferencia. Hablando un poquito de la Universidad Francisco Marroquín, como ustedes saben, la universidad fue fundada por emprendedores, en realidad por un grupo de jóvenes emprendedores y a mí me encanta repetir la historia porque me imagino jóvenes como los que nosotros tenemos en las aulas que recién terminada la universidad, se reúnen en Guatemala, algunos de ellos estaban afuera, y se hacen esta pregunta de por qué somos pobres. Y empiezan a pensar qué proyecto podríamos empezar que podría tener un impacto a futuro en la creación de riqueza, en la generación de crecimiento y desarrollo. Y entonces, después de pensar y pensar en un montón de ideas, imagínense ustedes con su grupo de amigos o de amigas hablando de este tema y pensando qué podríamos hacer para poder hacer un cambio. Y entonces eligen irse por el camino de la educación. Y dicen, sabemos que es un camino probablemente un poco más largo, pero es un camino que promete generar olas de cambio que sí van a poder tener un impacto maravilloso. Y así es como empieza la Universidad Francisco Marroquín. Por eso siempre nos gusta decir y recordar que la universidad, para nosotros, el emprendimiento no es una moda. El emprendimiento es parte del ADN de la universidad. La universidad surgió precisamente por un esfuerzo emprendedor. Así que no es un tema que nos parece del que todo el mundo está hablando y por eso nosotros hablamos también. En realidad no, siempre ha estado acá. El agente de nuestra misión es el individuo, es el emprendedor. El que con su pasión, su inspiración, su entrega valiente hace la diferencia todos los días. Así que para nosotros recibir aquí a este evento en donde se reconocen mujeres emprendedoras, es una forma más de mostrar ese aprecio que tenemos por los emprendedores. A mí me encanta decir que son héroes en silencio, son personas que tal vez no son famosas, pero que en realidad su esfuerzo de todos los días, su visión, su pasión, su trabajo incansable, que muchas veces otros no ven, es lo que realmente hace la diferencia. Y la verdad es que en lo personal soy una gran admiradora de los emprendedores y por qué no decirlo, tengo mucha fe en el futuro que puede generar cada emprendedor porque su simple existencia le cambia la vida a muchas personas. Le cambia la vida a sus clientes porque los comprende y como entiende sus necesidades, está inventando y modificando sus productos o servicios para agregarles valor y hacer un impacto positivo en sus vidas. Si no hace eso... Tiene fecha de vencimiento, deja de existir como emprendedor. Y luego, la gente que lo observa de cerca. Tuve oportunidad de hacer un estudio sobre el eh, efecto expansivo del emprendimiento, The Ripple Effect of Entrepreneurship, y le preguntábamos a personas que estaban al lado de emprendedores qué cosas observaban que cambiaban por ese movimiento emprendedor. Y hay 12 o 13 áreas de impacto que son mucho más allá de que vender un producto y generar una ganancia, que por supuesto eso tiene que pasar, si no, deja de existir. Pero la admiración que genera, la inspiración, el agente de conocimiento que él es, inspirando a otros y enseñándole a otros de manera abierta, y luego si tiene éxito, atrae a otras empresas que se abren como competidores, o proveedores, o productos complementarios. En fin, realmente es una fuerza mágica. Así que, de verdad, desde lo más profundo de mi mente y mi corazón, felices de tenerlas acá. Cada uno de ustedes que esté en temas emprendedores, siéntase profundamente orgulloso. A lo mejor en el camino, algunos se dan cuenta y lo reconocen. Y en otros casos, probablemente va a ser este esfuerzo y esa gratificación que uno siente del trabajo bien hecho. Y sí. Los emprendedores en Guatemala tienen la calidad para competir con cualquiera del mundo. Así que nunca duden de sus capacidades, celebren mucho su espíritu emprendedor, enséñenlo en sus familias, a sus hijos, porque el que piensa como emprendedor no hay nada que lo pare. Y de verdad aquí estamos para servirles en lo que podamos desde esta linda casa de estudios eh, en quien realmente creemos que, que, que con sus conocimientos y con este tipo de actividades pues nos puede ayudar a generar una fortalecida Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos y no hablé de Global Entrepreneurship Week, <ríe> que era el tema. Eh, la, la universidad eh, fundó el centro de emprendimiento, este fue el primer centro de emprendimiento de la región. Y una de las cosas que hacemos, y Carolina Uribe que dirige el centro, les va a contar un poquito más del centro, pero una de las cosas que hacemos es ir a buscar los mejores eventos, prácticas, eh, metodologías que existen en el mundo para potenciar el emprendimiento. Y fue así como encontramos, eh, hace 15 años se fundó Global Entrepreneurship Week y es un evento que se celebra en más de 157 países y hoy... Eh, 157 países tienen actividades como esta, donde están buscando celebrar ese espíritu emprendedor. Necesitamos que la sociedad, los medios de comunicación y todas las personas admiren a los emprendedores y que literalmente los llenen de energía. Así que eh, eso es Global Entrepreneurship Week. Es una semana de celebración del emprendimiento empacado de muchas formas diferentes. Reconocimientos, eventos, formas de network, aprendizajes que lo que está buscando es potenciar esa, es, esa acción emprendedora que necesitamos tanto. Así que a continuación, Carolina Uribe les va a presentar el Centro de Emprendimiento y luego David Casasola va a presentar los resultados de un estudio que se llama el Monitor Global de Emprendimiento. Este es el estudio más importante a nivel mundial sobre actividad emprendedora. Nosotros como Universidad Francisco Marroquín, a través del centro, fuimos a buscar hacer este estudio para Guatemala. Llevamos 12 años haciendo el estudio y es un estudio que va a buscar emprendedores en todo el país. Es un estudio bien caro, la verdad. Y lo que hacemos es ir a preguntarles, ¿qué los está deteniendo? ¿Qué necesitan para crecer? Y no hay nada más maravilloso que leer las respuestas de estos más de 4,000 hogares que nosotros visitamos en todo el país, eh, buscando esa respuesta natural de lo que los detiene o lo que los potencia. Y hoy David, quien nos ayuda con la parte más técnica de esa investigación, va a compartir con ustedes los resultados del estudio, específicamente para emprendimiento femenino. Los invitamos a ver la página, ahí hay muchas más eh, aristas de este estudio, que es tan interesante, la verdad, y que cada vez que vean ustedes un dato sobre emprendimiento en Guatemala, viene del gem. No todo el mundo lo menciona, pero es el estudio que realmente se hace en Guatemala sobre actividad emprendedora. Mucho por hacer, mucho que aprender, pero lo más importante es llenarse de la energía que personas como ustedes generan todos los días. Gracias por acompañarnos y con ustedes Carolina Uribe. Voy a tomar unos minutitos para contarles lo que hacemos desde el Centro de Emprendimiento Kirchner. Como dijo Mónica, es un centro que se fundó en el 2009, forma parte de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM, pero eh, sirve dentro y fuera de la universidad con la misión de cultivar el conocimiento y la práctica del emprendimiento y lo hacemos a través de tres áreas de trabajo que son educación, investigación y desarrollo de conexiones. En la parte de educación, eh, tenemos varios proyectos, uno de ellos es un libro que desarrollamos justo Mónica, eh, Andrés Marroquín y yo, que se llama Aprende y Emprende, es un libro para estudiantes de últimos años de colegio y va acompañado de un programa de capacitación a maestros eh, que se lleva a cabo ahora en más o menos 40 instituciones públicas y privadas de educación en, en el país. Tenemos un minor o especialidad en emprendimiento, eh, desarrollamos diferentes conferencias donde invitamos a emprendedores para compartir con estudiantes nuestros de la UFM y también desarrollamos diferentes cursos de emprendimiento para otras facultades de la universidad. Luego, en el área de investigación, en nuestro proyecto más importante es el GEM, que van a tener el gusto de conocer hoy. Y también eh, hemos recopilado ya 10 historias de emprendedores guatemaltecos que vamos a lanzar en una primera edición de Vidas Emprendedoras y lo vamos a hacer de forma digital. Eh, creemos que hay una gran necesidad por contenido escrito de emprendimiento en español eh, con el objetivo de poder educar e inspirar a más guatemaltecos a, a emprender. Y luego nuestra tercera área es de conexiones, eh, es aquí donde tenemos el, el honor de ser anfitriones de Global Entrepreneurship Week para Guatemala. Mónica mencionaba esta semana, la, es la semana que pasó, pero curiosamente Global Entrepreneurship Network extendió a instituciones educativas la oportunidad de celebrarlo durante noviembre, así que todavía estamos... Eh, Súper a tiempo con, con este evento. Entonces, se, se amplía al mes de noviembre. Luego, First Tuesday, quizá varios de ustedes han escuchado de esto. Es un evento donde invitamos emprendedores. Somos el capítulo más activo a nivel mundial, diría yo, de First Tuesday. Eh, esto es algo que empezó en Londres. Un grupo de amigos reuniéndose en un bar a compartir ideas. Y en Guatemala hemos logrado ya más de 8 mil personas que han pasado por nuestros eventos eh, y videos de emprendedores que están en la plataforma de forma gratuita para poder verlos. También colaboramos con ScaleUp, que en su primera edición trabajó en Quetzaltenango y seguimos apoyando con la idea de poder eh, ser parte de la capacitación del programa que, que apoya a los emprendedores, ahora extendiéndose a diferentes eh, ciudades del país. También somos eh, miembros del Consorcio Global de Centros de Emprendimiento, basado en Estados Unidos, y hemos creado diferentes colaboraciones como como con Banco Industrial, que este año desarrollamos Desafío BI, una competencia que buscaba promover la gastronomía y el turismo, eh, y esperamos hacerlo en futuras ediciones. También colaboramos eh, con Volcano Innovation Summit, organizando Startup Avenue, que es la competencia de, de, de Volcano, y hacemos otras competencias internas como Pitch Competition y Food Challenge. Y en la página que está ahí, kek.ufm.edu, Pueden ver diferentes recursos, herramientas digitales, los videos eh, que tenemos para emprendedores. Muchas gracias y feliz noche. Voy a bombardearles con un poco de estadística eh, enfocada en el emprendimiento y la mujer. Eh, esta es la portada que nosotros hicimos en el 2013. En el 2013 lanzamos un estudio enfocado en emprendimiento y la mujer ese es un estudio que pueden descargar en nuestra página, gem.ufm.edu. Al final tengo la dirección por si la quieren ver. Y justo ahí también tenemos eh, tres biografías emprendedoras, porque estamos convencidos que las historias son bastante importantes para poder transmitir qué es emprender. Los datos se quedan cortos, eh, pero voy a presentar un poco qué es lo que encontramos a través del gem. Aquí solo le modifiqué, 2009, 2021, que son algunos de los datos que les voy a estar compartiendo. Eh, esta parte me la voy a saltar, como dijo Mónica, pues ese es un estudio que es una referencia en términos eh, de datos a nivel mundial y Guatemala, gracias a la Universidad Francisco Marroquín, está en el mapa desde el 2009 que se empezó el estudio. Ese es un estudio eh, que empezó a nivel mundial en, en 2002 y eh, ha ido cobrando bastante fuerza. Voy a hacer énfasis en la metodología porque usualmente cuando se ven los resultados hay un choque entre la, la foto que tenemos o el video que tenemos del emprendimiento y lo que los datos nos muestran. Entonces, el esfuerzo que hacemos con este estudio es parecido a lo que hace INE cuando recoge información. La metodología no nos permite ir a negocios, no nos permite ir a zonas donde decimos, bueno, esta es una zona comercial, vamos a ir a ver qué encontramos, sino que la metodología lo que hace es buscar hogares. Nosotros buscamos hogares y en estos hogares buscamos entrevistar adultos, personas mayores de 18 años, menores de 64 años, y buscamos averiguar cómo generan ingresos. Si para generar ingresos tienen un negocio, es decir, son personas que corren con el riesgo, participan de los beneficios, o pagan los costos de lo que pase a final de mes, y además activamente participan en la administración del mismo, le vamos a llamar emprendedor. No hacemos distinción si está formalizado no está formalizado, si genera un empleo, si genera 10 empleos. Lo que buscamos es entender cómo genera ingresos y si para ello tiene un negocio, tiene un emprendimiento, la metodología nos hace contarlo como emprendedor. Ya voy a hablar un poco acerca de las diferentes fases que hay en el emprendimiento. Entonces, esa es una muestra estadísticamente representativa del país. Hacemos caminatas en forma de espiral. Hay una serie de pasos metodológicos que hacemos para que esta información sea representativa del país. Y eso de alguna manera nos va ubicando un poco porque pues sabemos cómo es Guatemala, ¿verdad? Guatemala tiene muchas características, pero si algo predomina es que tenemos una gran población de ingresos bajos, tenemos un mercado laboral que genera pocas oportunidades de empleo formal y en ocasiones emprender, si bien hay actividades dinámicas, hay actividades innovadoras, también es una respuesta a, a esa necesidad de generar ingresos y eso es lo que buscamos. Condiciones para que estas actividades crezcan y para que las actividades que crezcan generen oportunidades económicas para la población que lo necesita. Entonces, en términos muy sencillos, un emprendedor lo entendemos como una persona entre 18 y 64 años eh, que genera ingresos a través de una actividad en donde tiene dos características. Participa de las ganancias o paga las pérdidas, puede pasar cualquiera de ambas. Y segundo, toma decisiones y gestiona. ¿sí? No nos interesan inversionistas. No nos interesan asalariados que se encargan de administrar negocios, nos interesan ambas características. Ambas características vistas en un proceso. Y quizás es como la mayor riqueza del GEM. Nos permite ver el emprendimiento como un proceso que va desde ideas hasta algo concreto. Un negocio que ya está funcionando y ha pasado lo que se le llama el valle de la muerte, que en esta metodología se contabiliza en tres años y medio, eh, a ellos se les llama emprendimientos establecidos. Entonces, eh, voy a empezar a hablar acerca de unos datos y estos datos lo que van a mostrar es eh, la proporción de los adultos que están en cada una de estas etapas. Un emprendimiento potencial son personas que en el momento de ser entrevistadas dicen que el próximo año ponen un negocio. ¿sí? Sé que estamos a fin de año, y es el tiempo de las metas del próximo año. Muchos dijimos que íbamos a ir al gimnasio y no lo hicimos, lo vamos a hacer el otro año. Puede pasar algo parecido a los que entrevistamos, pero en sí es una pregunta que se hace en todo el mundo. Entonces es interesante analizar y revisar esa intención que hay de emprender. Una vez ya hay acciones concretas, estamos en ese rectángulo que ustedes pueden observar. Y este rectángulo es un rectángulo muy importante en la metodología porque hay características que determinan el tamaño de los negocios. Si es un entorno, un ecosistema favorable, eh, los negocios que se desarrollan van a ser grandes, dinámicos, pero si es un entorno no favorable, pues van a ser negocios con muchos desafíos para, para crecer. A los negocios que están en esa transición de estar siendo creados y de funcionar, pero por menos de tres años y medio, se le llama la tasa de emprendimiento temprano, TEA, por sus siglas en inglés. Y por último, negocios que han funcionado por más de tres años y medio, le llamamos negocios establecidos, y en todo el proceso hay negocios que han sido descontinuados. Para aclarar un poco qué medimos, esto es lo que medimos para el país. Estos son los datos que levantamos en el 2021, el año pasado, un año después de la pandemia. Y acá un poco lo que nos ilustra es cómo a medida de que vamos de etapas más concretas, de etapas más generales a etapas más concretas, la porción de la población va reduciéndose. Podemos ver que eh, casi cinco, casi uno de cada dos personas entrevistadas quiere poner un negocio. Pero al final quienes están haciendo algo concreto es el 28% de la población que está en proceso de arrancar un negocio y aquellos que han logrado tener un negocio que funciona por más de tres años y medio son un 12.7%. En el proceso un 7.3% reportó haber cerrado el negocio y ese es el proceso emprendedor. Si ustedes pueden apreciar, vamos de una gran cantidad o una gran porción de la población a una porción más reducida. Ahora, esto es algo que uno dice, ¿y eso es mucho o eso es poco? Bueno, la población adulta en Guatemala es alrededor de 9 millones de personas. De esos 9 millones de personas, si yo hago como la representación de cantidad de negocios o de personas generando ingresos, nos da una cuenta de 2.7 millones de personas en un proceso de hacer algo. Aquí hay de todo. Aquí hay negocios grandes, aquí hay negocios pequeños, aquí hay negocios ventas en la calle, aquí hay negocios con locales formales. Pero en sí, lo que nos permite ilustrar esta estadística es que cuando hablamos de emprendimiento, el volumen es muy importante a nivel país. Ahora vamos a hacer un énfasis del lado de las mujeres. Cuando nosotros analizamos las mujeres en el proceso emprendedor, vemos algo parecido. Ya vamos a hacer la comparación con los hombres, pero vemos una tendencia muy parecida de tener una mayor participación en actividades de deseo de emprender. Es casi cuatro mujeres de cada diez quieren poner un negocio. Pero ya cuando hablamos de algo concreto, de empezar el negocio, esta participación cae a un 24%. En el camino se reportó que en el último año casi el 9% de las mujeres adultas cerró su negocio y no volvió a funcionar. Y el 10%, una de cada 10 mujeres, tiene un negocio que ha pasado funcionando por más de tres años y medio. Ya vamos a hacer las comparaciones en el tiempo. Solo quiero usar esta información para ilustrar la participación que hay en términos de cantidad de mujeres. Eh, en Guatemala, aproximadamente el 51% de la población adulta son mujeres, 49% son los hombres, y eso estadísticamente pues, pasa en otras partes del mundo. Usualmente hay, hay más mujeres que, que hombres. Entonces, cuando analizamos qué representa el proceso emprendedor en cantidad de, de mujeres, vemos algo muy interesante. Vemos que hay 1.9 millones de mujeres con deseos de emprender, que dicen que el próximo año van a hacer algo. 1.2 millones empezando un negocio, empezando buscando clientes, 530 mil están en proceso de establecer su negocio, buscando un local, buscando clientes, buscando hacer algo al respecto, pero no han generado ingresos para su actividad. Y 650 mil mujeres en el 2021 tenían un negocio que ya estaba operando, que ya estaba generando ingresos, pero no lo había hecho por más de tres años y medio. 500.000 mujeres tenían un negocio en el 2021 que había funcionado por más de tres años y medio y en todo el proceso habían 400.000 que había cerrado un negocio. Ahora, un poco, ¿cuál es la intención de esto? No es marear con las cifras, simplemente es ilustrar que en términos de volumen es algo considerable. Es decir, si en las actividades donde se busca dar apoyo a, a mujeres que emprenden, bueno, hay bastante, bastante población objetivo porque es una participación bastante importante. ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo? Y acá vamos a empezar a ver algunos contrastes de lo que los datos nos dicen eh, cuando hablo de la información, yo soy muy humilde en reconocer que no tengo una explicación en todo. Solo puedo ver patrones y luego encontrar juntos quizá una explicación. Pero este es el proceso emprendedor a lo largo del tiempo. Aquí me interesa mucho que vean cómo empezamos en el 2009. Esta es la porción de todas las mujeres adultas que hemos entrevistado del 2009 al 2021. Aquí vemos cómo eh, se ha evolucionado la participación en las diferentes categorías de emprendimiento. Potencial, que es la línea de color azul, en emprendimientos tempranos, que es la línea de naranja, establecidos, que han operado por más de tres años y medio, que es la línea gris, y en amarillo, que es la tasa de emprendimientos descontinuados. Entonces, lo primero que me interesa que vean aquí es cómo, cómo arrancamos en el 2009. En el 2009 arrancamos con una presencia muy baja, por decirlo así. O sea, si vemos, por ejemplo, el emprendimiento potencial Arrancamos con un 8%. Algo ha pasado en el entorno. ¿sí? Podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Ausencia de oportunidades para generar ingresos puede ser. Una ventana de oportunidad para compatibilizar diferentes responsabilidades y generar ingresos puede ser. Pero pasamos de un 8% a un 38% de mujeres con un deseo de poner negocios. Pasamos de negocios que están en fases iniciales de un 18% a un 23% en el 2021, con una pandemia de por medio. Y pasamos también de 3.9% de mujeres con negocios que han funcionado por más de tres años y medio a un 10.2%. Es decir, sí ha habido una trayectoria interesante. Ahora la reflexión es cómo logramos eh, que esos números, más que cantidad, empiecen también a ver eh, verse reflejados en cambios en entornos para facilitar negocios, en cambios en maneras de hacer las cosas que se muestre que al final las políticas públicas se diseñan pensando en el emprendedor y no con eh, lo que usualmente pasa en Guatemala, creyendo que al final todos los emprendedores son empresas transnacionales capaces de manejar cualquier complejidad de trámite. Ahora, ¿Cómo se compara esto con los hombres? Y bueno, antes de pasar a, a ver a los hombres, vean el 2020. ¿Qué fue lo que hizo el 2020? El 2020 lo que hizo fue reconfigurar el emprendimiento. Y esa es una característica de Guatemala y los países latinoamericanos en la pandemia. La actividad de emprendimiento establecido cayó. Vean que pasamos de un 12.1% a un 9.7. Pero el emprendimiento en fases iniciales creció. ¿Qué es lo que nosotros hemos pensado hasta el momento que pasó? Hubo una eh, reorganización de actividades económicas. Muchos negocios que no pudieron operar cerraron, pero no se quedaron con los brazos cruzados, sino vieron cómo reorganizar sus activos y usarlo para otras cosas, ¿verdad? Tenemos varias historias. Tenemos una historia, por ejemplo, la de Marsa en Quetzaltenango, que es una empresa que daba clases de manejo. Eh, durante la pandemia se cayó la demanda de gente que quería sacar la licencia, pero tenían vehículos. ¿Qué hicieron? Empezaron a hacer entregas a domicilio. Empezaron a usar sus vehículos no para clases de manejo, sino para hacer diferentes entregas a domicilio. Eso pudo haber pasado. Ahora, ¿qué pasa cuando lo comparamos con los hombres? Hay unas tasas más elevadas del lado de los hombres. Algo ocurre en cuanto a la participación que se tiene, y esto es importante poderlo matizar, porque a veces uno se sorprende, ¿verdad? Uno dice, bueno, no, no es una competencia. Simplemente es eh, que en otro tipo de estadísticas, esta es una característica que usualmente se refleja. Dado que hay otras prioridades, usualmente cuando uno ve, por ejemplo, estadísticas del mercado laboral, la prioridad que tienen en el uso del tiempo, el de generar ingresos a través de un trabajo formal, es usualmente más marcado en los hombres que en las mujeres. Cuando uno ve estadísticas del mercado laboral, por ejemplo, de todas las mujeres en edad de trabajar, únicamente el 20% es parte de la población económicamente activa. En cambio, de parte de los hombres es aproximadamente el 70%. En las mediciones que nosotros hacemos logramos visibilizar todavía una porción más importante. Si regreso a lo anterior, ustedes pueden darse cuenta que tenemos más del 30% de la población de mujeres entre 18 y 64 años, si sumo la línea naranja más la línea gris. Ahora, con los hombres, sí, los hombres tienen una tasa levemente más elevada. Algo curioso aquí es, vean la, la línea en color amarillo. No sé si es porque a los hombres les da pena decir que fracasan y las mujeres son más honestas. Aquí sí que ya habrá que preguntar a los encuestadores. Pero cuando medimos la tasa de fracaso, los hombres no la reportan tanto. No sé si existe, no sé si no lo dicen, pero si ustedes se dan cuenta, en los últimos tres años ronda alrededor del 6%. De lado de las mujeres no. No sé, ahí sí lo dejo a la audiencia. Eh, uno de hombre nunca dice que está perdido y no pide indicaciones. Las mujeres puede ser que sí y reconoce que, que está perdida. Pero 8.7% ha cerrado un negocio. Entonces, eso es un poco las tendencias que vemos en el proceso de emprender. Eh, voy a avanzar porque hay muchas otras cosas que quiero hoy presentarles. Y otro elemento que nosotros medimos son las percepciones que tienen todos respecto del emprendimiento. Hay tres preguntas que les hacemos. La primera es, ¿cree que emprender es una opción deseable para ganarse la vida? ¿Una opción de carrera deseable? Segunda pregunta, ¿usted cree que las demás personas piensan que los emprendedores son ingeniosos y le aportan valor a la sociedad? Y la tercera pregunta, ¿usted comúnmente ve noticias de emprendedores en los medios de comunicación? Le hacemos esta pregunta, aquí dividí eh, mujeres y hombres para ver un poco la diferencia en las percepciones y algo que vamos a notar al comparar hombres con mujeres, aunque en general Guatemala puntea en el primer lugar en esta valoración, es que existe una apreciación muy importante por el emprendimiento. Casi todas las mujeres que entrevistamos consideran que efectivamente el emprendimiento es una opción deseable para, para ganarse la vida, es una opción de carrera deseable. Casi 8 de cada 10 considera que los emprendedores son personas que aportan algún valor a la sociedad y 65%, 67% recuerda haber visto en medios de comunicación cobertura hacia los emprendedores. Si ustedes ven esas estadísticas que presento más las anteriores, desde el punto de partida en el 2009 hay, hay un crecimiento importante. Y eso es un poco también fruto de lo que ha pasado en el ecosistema, de lo que ha pasado en, en levantar un poco más de atención acerca del emprendimiento, que ya es algo que se ha ido extendiendo, ya es algo que ha ido ganando tracción y esto nosotros lo recogemos en las encuestas. Del lado de los hombres es algo muy parecido, solo voy a hacer énfasis en la línea en color azul. Si ustedes se dan cuenta... Eh, allí sí, hay, hay una mayor apreciación del lado de las mujeres en emprender como una buena opción de carrera que los hombres. Última parte de tendencias en el tiempo, actitudes frente al emprendimiento. ¿Qué averiguamos aquí? Averiguamos si la persona que estamos entrevistando no tiene que ser un emprendedor, es la población en general, si ve buenas oportunidades de negocio en el lugar donde vive. La pregunta es, ¿dónde usted vive en los próximos seis meses? ¿Hay buenas oportunidades de negocio? Es un poquito menos directa que la anterior. La que habíamos hecho antes es, ¿usted va a empezar un negocio? Aquí no. Aquí es, ¿usted percibe que hay buenas oportunidades de negocio? Si la persona dice que sí, le hacemos dos preguntas. Una es, ¿usted tiene las capacidades, los conocimientos para aprovechar esa oportunidad que me dice que percibió? Y la segunda es, ¿será que el miedo a fracasar lo va a detener de aprovechar esta oportunidad? Y esto es lo que nos respondieron las mujeres, de todas las mujeres que entrevistamos desde el 2009 al 2021, vemos que, bueno, ese crecimiento que les comentaba del 2009 al 2021, ¿verdad? Empezamos en casi 5 de cada 10, eh, viendo oportunidades de negocio en donde viven a casi 7 de cada 10. Si ustedes se dan cuenta, las... Eh, aptitudes percibidas o habilidades percibidas, también es algo que ha ido creciendo, pero, y de una vez lo adelanto, el temor al fracaso es más elevado en la población adulta de mujeres que en la población adulta de hombres. Algo pasa con la palabra el temor a fracasar, de nuevo, son las reacciones que medimos, para que tengan una idea, así responden los hombres, eh, los hombres perciben oportunidades casi en un mismo nivel que las mujeres. Esa línea azul, si ustedes ven, acá estamos viendo la de los hombres, acá estamos viendo la de las mujeres, es muy parecida, pero vean eh, la línea naranja y la línea gris. Algo pasa, y eso es un tema eh, en la mentalidad, en el ambiente, en los estigmas, Recuerden que esta es una población en general, ¿verdad? No son grupos en específico o, o conocidos que tengamos que quizá tienen una actitud de riesgo muy particular. En general en Guatemala esto es lo que vemos. Vemos que del lado de los hombres el temor al fracaso es una barrera menos alta que lo que representa como barrera para las mujeres. Bueno, vamos a hablar ya acerca de las características de, de los emprendedores, de las emprendedoras. Y acá vemos el tema de la participación. Voy a mostrar dos, dos gráficas. Dicen un poco lo mismo, pero nos dan información diferente. Aquí agarro el 100% de emprendedores, ya sea en fases tempranas o en fases establecidas. Y aquí pueden ver cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, eh, lo que esta estadística nos está mostrando eh, es que más hombres se han ido metiendo a la actividad de emprendimiento. ¿Sí? En el 2009 al 2013, si ustedes se dan cuenta, eh, la participación, bueno, 2009 y 2010, la participación era eh, casi mitad y mitad. Del 100% de personas que emprenden, eh, casi la mitad mujeres, la mitad hombres. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, hay una mayor cantidad de hombres en actividades de emprendimiento para generar ingresos. El emprendimiento usualmente no, no es solo una actividad única. Hay personas que lo pueden combinar con su empleo, por ejemplo, y tener algo en el fin de semana. Pero eso es algo interesante, ir, irlo viendo. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿será que esto es porque hay más hombres en el país que mujeres? Bueno, ya les había adelantado un poquito, ya había dicho que hay más, más mujeres que hombres. Pero aquí un poco nos ilustra, ¿sí? Del 100% de eh, hombres... La línea en color gris nos dice qué porcentaje de los hombres que había en cada uno de estos años emprende. Y en la línea en color morado nos dice del 100% de mujeres adultas qué porcentaje emprende. De una manera sencilla, es haber sumado en la gráfica que tenía hace, hace tiempo, eh, emprendimiento temprano y emprendimiento establecido. Y aquí lo que vemos es que ha habido una mayor participación en cuanto a los hombres. Bueno, hasta aquí termino en ver series históricas. De nuevo, esta es una parte que me toca bombardear, bombardear con datos, ya van a venir eh, otras formas de aproximarnos al emprendimiento. Tal vez algunos se acordaron ahí de las clases de estadística, y hasta ahora siempre es difícil dar estadística, pero tengo aquí algunas gráficas eh, para ir terminando. Aquí ya estamos analizando el 2021, los últimos datos que tenemos, y aquí lo que vemos es la escolaridad. ¿sí? Entonces, estas gráficas no van a sumar 100, sé que cuando hay barras lo que uno tiene es saber dónde suma 100. Aquí lo que vemos es del 100%, por ejemplo, veamos la primera parte, del 100% de personas adultas que no han estudiado, cuando medimos su nivel educativo dicen que no han estudiado, el 31.2% es una mujer que emprende. O sea, del 100% de mujeres que no han estudiado el 31% es emprendedor. El resto, para llegar al 100, ¿sí? no emprende. Del lado de los hombres, del 100% de hombres que no ha estudiado, el 25.7% es emprendedor. El resto de los hombres que no ha estudiado, pues son no emprendedores. Y así podemos ir viendo, primero, eh, en términos muy generales, el emprendimiento es una característica presente en todos los niveles educativos. No encontramos una tendencia, una correlación que diga, entre más educado más emprende, entre más educado menos emprende, sino es una participación que vemos bastante equitativa a lo largo de diferentes eh, niveles educativos. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Otros intereses hay en mujeres que tienen mayores grados de educación. Aquí no les puedo decir yo qué hacen, solo les puedo decir no emprenden. O sea, mujeres que tienen universitario completo universitario incompleto, algo más hacen, pero no están emprendiendo tanto como lo hacen los hombres. De nuevo, aquí hay más preguntas que respuestas, aquí solo algunos datos para que puedan irse eh, enterando cómo son las características. Y algo que me gusta siempre mostrar cuando hablamos de emprendimiento es que son apuestas muy serias, es decir, no están viendo a ver qué sale, no están como un hobby para ver eh, si, si sacan del estadio la pelota, no. Son personas que tienen una responsabilidad muy importante. Aquí lo que vamos a ver es si aportan la mayoría de ingresos al hogar. Y eso es una pregunta muy importante. Porque al final, no es lo mismo emprender con pocas responsabilidades a emprender con la responsabilidad de llevar la mayoría de ingresos a la casa. Y acá lo que vemos, primero se sagrada. En nuestra encuesta entre Emprendedores y no emprendedores. Es una grada muy parecida tanto en hombres como en mujeres. Pero si se dan cuenta, del lado de las mujeres, consistentemente, tanto no emprendedoras como emprendedoras, tienen la responsabilidad de llevar la mayoría de los ingresos a su hogar. Y eso nos dice mucho. Nos dice mucho, no solo de las mujeres, sino nos dice mucho de las mujeres emprendedoras. Que en las encuestas que levantamos, tienen actividades que tienen la responsabilidad de llevar la mayoría de ingresos al hogar. Cuando hablamos de las características de los negocios, aquí encontramos varias cosas. En general, una característica de los emprendedores es que la mayoría tiene inversiones iniciales bajas, pero hay grandes escalas. No son las mayorías, pero hay grandes escalas. Aquí lo que vemos es que la mitad de mujeres, la mitad de hombres que emprenden, han iniciado su negocio con una inversión inicial menor a 5000 quetzales. A mí siempre me gusta poner esta estadística en contexto, el ingreso promedio de un guatemalteco es de alrededor de 1.700 quetzales. El ingreso promedio de una mujer en Guatemala es alrededor de los 1.200 quetzales. Se necesitan más de tres meses de no haber gastado nada para que en promedio alguien que tiene ingresos promedio arranque con una inversión inicial de 5.000 quetzales. Pero acá lo que vemos es que también hay negocios de gran escala. ¿sí? Y, y aquí hay historias muy interesantes si ustedes se dan cuenta si bien hay una participación más grande de mujeres que arrancan con negocios menores de 5.000 quetzales, hay una mayor presencia de mujeres que tienen negocios con inversiones que van entre 25.000 y 100.000 quetzales. Si ustedes ven, eh, bueno, voy a ver si lo puedo resaltar acá, esta parte de acá, entre 25.000 y 100.000, tenemos un 23% de mujeres, tenemos un eh, 19% de hombres. Y ahí, en rangos por arriba de los 100.000, ya tenemos una participación bastante balanceada. Entonces, hay de todo un poco, lo que predomina es la mayor escala. Y cuando vemos las actividades económicas, vemos que en general, por excelencia, el emprendimiento en Guatemala se dedica a actividades de consumo. Actividades de consumo son actividades que no implican una mayor transformación en los productos, sino son actividades muy ligadas al comercio, a la compraventa, eh, y vemos una presencia importante eh, en el lado de las mujeres. Aquí si suma 100, si suman cada una de las barras, sí les va a sumar 100, eh, si suman todas las barras moradas, todas las barras grises, van a tener un 100%, y ahí sí se ve una, una diferencia bastante importante cuando lo desagregamos entre hombres y mujeres. ¿De qué estamos hablando? Porque usualmente uno dice, bueno, ¿qué es transformación? ¿Qué son servicios? ¿Qué son actividades extractivas? Bueno, tengan en mente la, las participaciones, 83.10, 3.2. Y ese es el tipo de negocios que encontramos. Cuando decimos negocios orientados al consumo, tenemos venta al detalle, venta de ropa, venta de fruta, verdura, abarroterías ventas por catálogo, librerías... Y cuando hablamos de transformación hablamos de talleres, de fábricas, de imprentas, de zapaterías, de artesanías, eh, servicios para empresas y ahí ustedes pueden ir leyendo. Si se dan cuenta, hay ejemplos muy puntuales, pero lo que nosotros vemos en general es que muchos de los negocios en Guatemala usualmente son liderados por una necesidad de generar ingresos. Y cuando la necesidad de generar ingresos es más apremiante, la estrategia para innovar es copiar al vecino. Y el vecino usualmente pues, lo que tiene, es lo que vemos aquí que predomina, actividades orientadas al consumo. Entonces, hay de alguna manera algunos ciclos que, que vemos que se están repitiendo, tanto en hombres como mujeres, pero en algunos casos están más marcados del lado de las mujeres. Hay otras características que nosotros medimos, eh, y esto es, por ejemplo, cómo expertos en el mundo y en Guatemala califican el entorno para emprender. Qué tan favorables son algunas características para promover o detener actividades que nacen para, para negocios. Y aquí vemos el ranking. Bueno, a su lado izquierdo ven donde Guatemala puntúa menos, que tiene que ver con actividades de financiamiento, tanto en disponibilidad como accesibilidad, Guatemala tiene la posición 50 de 50 países calificados, es decir, 49 países nos calificaron mejor, expertos calificaron mejor a sus países que como nuestros expertos calificaron las condiciones financieras del país y en donde se ven mejores puntajes es en las normas sociales y culturales y en educación técnica y superior. Cuando hablamos del lado del financiamiento, un poco lo que se está viendo es que lo que más se percibe que hay en Guatemala son fuentes de financiamiento informal. Son fuentes de financiamiento que, que son quizá de redes más de amigos que formales. Y cada vez que vamos, esta es una pregunta que se les hace, la escala es de 0 a 10, 10 es acceso pues, bastante eh, considerable, cercanos o debajo de 10 es, es menos considerable, y ven que Guatemala puntúa bastante bajo en fuentes más sofisticadas. Y eso es por darles un ejemplo. Hay mucho más de qué hablar, pero me voy a ir deteniendo y voy a ir cerrando. Y dentro de las conclusiones es que de pronto la actividad emprendedora, no solo de hombres y mujeres, en general de pronto es un tema de volumen, de cantidad. Pero todavía hay mucho camino por recorrer en términos de cómo lograr hacer crecer y ganar escalabilidad de muchas actividades. A lo largo del tiempo, el entorno para hacer negocios ha tardado en ir cambiando. Hay aspectos favorables, hay que mencionarlos, en términos de reducir trámites, en términos de aprobar legislaciones que pues, nos tratan de poner a la par de lo que se hace en otros países, como la ley de quiebras, como la ley de garantías inmobiliarias, como la ley de leasing, como la ley de factoraje… Pero todavía hay mucho camino por recorrer, especialmente en lo complejo y costoso para negocios de pequeña escala, que es operar en la formalidad. Eh, hay mucho más que decir, pero creo que tenemos más espacio después para ir conversando. Eh, si les interesa un poco más de información, como el, el estudio de emprendimiento femenino que hicimos en el 2013, pueden ingresar a esta página, gem.ufm.edu. Y se me acabó el tiempo, así que les dejo con, con esta portada para que les dé curiosidad, se metan a la página y descarguen el reporte. Gracias por su atención. Súper interesante, gracias David, de verdad. Yo soy de las que me, me he leído el GEM todos los años, desde hace ya más de una década, y, y es de verdad un, un estudio que va mucho más a detalle. No solo, como bien dijeron, habla del emprendimiento femenino, pero ya llevaban varias ediciones, y bueno, queríamos de verdad... Eh, como en buen chapín decir, verás, sacarle raja al estudio que ya mencionaron que es un poco costoso. Y tenemos la bendición de tenerlo en Guatemala. Muchos países todavía están viendo de dónde lo financian y creo que es sumamente importante, pues, no solo entender los datos, sino que saber realmente dónde está el emprendimiento en términos nacionales. Eh, bueno, se viene la parte eh, súper especial de este evento, que es donde realmente premiamos todos los años. Hacemos homenaje a, a varias mujeres. Este año decidimos escoger a dos de mujeres que realmente son motivo de orgullo, como bien les mencioné al inicio, son dignas de admirar y sobre todo las cuales han sobresalido por la innovación, y la resiliencia y los cambios que han tenido en los últimos años sus modelos de negocio. Sentimos que es sumamente importante visibilizar eh, estas mujeres que pese a toda la incertidumbre que ha pasado en los últimos años, pese a todas las barreras que tenemos los emprendedores a la hora de emprender, han sabido justamente hacer eso. Han sabido innovar, cambiar, ser resilientes y continuar con sus emprendimientos eh, a lo largo del tiempo. Así que le voy a pedir de primero a Lorena Araton, que me acompaña aquí en el stage. Lorena, aparte de ser una muy buena amiga, eh, Lorena fue el año pasado la embajadora Meg, 2022 y también la embajadora Women's Entrepreneurship Day Organization aquí en Guatemala. Eh, de verdad, hemos coliderado la organización este año y ella me va a, a hacer el favor de otorgar el, el, el primer premio. El primer premio de hoy, el primer reconocimiento, es para Michelle Moll. Y les voy a contar un poquito acerca de ella. Michelle es una, una persona apasionada por la cocina, la comida y el real estate. Comenzó su vida de emprendedora desde sus años de colegio, donde junto a su papá tenían una empresa de venta de artículos de barro. Sus estudios son en administración de empresas y al terminar sus estudios decidió irse a España para emprender y especializarse en el campo culinario. Obtuvo un posgrado en dirección de cocina y un diplomado en gastronomía española. Durante su año en el extranjero tuvo la oportunidad de trabajar para un restaurante que posteriormente le fue otorgada una estrella Michelin. Después de un año en Valencia, regresó a su país natal, a Guatemala, eh, y compró un restaurante y cumple uno de sus mayores sueños. Después de tres años de administrar, cocinar y amar eh, Café Romanza, para los que lo conocieron, yo era una fan, fan de ese restaurante, bueno, todavía está, creo que le cambiaron el nombre, pero sigue siendo eh, en el mismo lugar. Eh, se llega la oportunidad de entrar al mundo inmobiliario, en el 2010 se casa y desde entonces empieza a trabajar junto a Mario, su esposo. Real Estate Mom, su emprendimiento, nace en el 2018 como un canal donde Michelle empezó a utilizar eh, para generar contenido de su vida como mamá en, y también en el mundo inmobiliario, para transmitir lo que sus sentimientos ven cuando ella conoce una propiedad, generando contenido de valor para todas aquellas personas que estén buscando de invertir alquilar o comprar propiedades. Han pasado ya casi 13 años eh, en los que tuvo ya 13 hijos, venció un cáncer, eh, una pandemia, obtuvo mucho crecimiento personal y junto a su esposo pues, fundaron eh, el negocio que ahora lideran en conjunto que se llama 1-1 Inmobiliaria. Eh, le han puesto énfasis a estudiar muchísimo y aprender para estar constantemente estudiando el mercado. Así que, felicidades, Michelle. Eh, eres una de las dos galardonadas del Día del Emprendimiento de la Mujer. voy a pedir aquí a, al escenario que pase eh, Astrid Hase. Astrid es una me emprendedora en el campo del mercadeo. Eh, ¿Ya llevas cuántos años, Astrid? Nueve. Nueve años liderando una empresa, también junto a su esposo, que se dedica a justamente hacer outsourcing de mercadeo para empresas que no tengan el recurso adentro de las empresas. Eh, la empresa ha crecido muchísimo y Astrid ha tenido de verdad el honor de trabajar con pequeñas, medianas y grandes empresas muy reconocidas eh, nacional e internacionalmente. Así que Astrid fue seleccionada como la próxima embajadora para liderar la organización el siguiente año. Así que desde ya, felicidades. Y, y bueno, eh, la segunda, eh, el segundo reconocimiento eh, es para Andrea Cardona. Andrea la conocemos, creo yo, no hay quien en este stage creo yo que no la conozca. De verdad que puso muy, muy en alto, literalmente, el nombre de Guatemala, la persona que más alto ha llevado la bandera eh, en el pico más alto del mundo. Fue la primera mujer centroamericana y del Caribe en llegar a la compra más alta del mundo, el Monte Everest, alcanzada el 23 de mayo del 2010. En septiembre del 2012 completa lo que se le conoce como el Grand Slam de los exploradores. Esto aún menos gente lo ha conquistado y esto consiste en escalar las siete cumbres más altas en cada continente y llegar al polo norte y al polo sur. Eh, geográficos, esquiando eh, el último grado del planeta, posicionándose como la primera persona en Latinoamérica, hombre y mujer, ¿sí? en lograrlo. Es autora del libro Sin Límites, conferencista internacional y cofundadora y CEO de la Plataforma de Bienestar Integral, meta, pero hoy estamos haciendo también este reconocimiento eh, no solo por todo lo que emprendí en su vida, que como sabrán, pues eh, fue por mucho tiempo un atleta de alpinismo, de alpinismo profesional, pero la estamos reconociendo por The Altitude Company. The Altitude Company, yo tengo el gusto también de ser agencia de Andrea, entonces conozco muy bien y a mí lo que me enorgullece muchísimo de un emprendimiento como el de Andrea es que Andrea, pues ya nos contará en el panel, pero ha logrado mucho innovar en su modelo de negocio y hoy le lleva bienestar a muchísimas empresas, sobre todo grandes multinacionales, que cascadean el mensaje de Andrea eh, con ejercicios desde team building, conferencias motivacionales y un montón de programas especializados que tienen justamente para seguir balanceando esto que es tan necesario dentro de cada una de las empresas, sin importar el tamaño, que es el bienestar. Así que, Andrea, felicidades, porque también eres una de las reconocidas hoy en el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. A continuación vamos a tener un panel moderado por mí, le pediría a David también que, que venga y comparta un ratito con nosotros. La intención de este panel de verdad es conocer un poquito más a fondo eh, a los emprendimientos de cada una de, de las dos ganadoras, de poder platicar David con un poquito de lo que resuene que él ha encontrado también a lo largo de sus 12 años alrededor del tema del emprendimiento. Así que bueno, si quieren vamos a empezar eh, con una pregunta para Andrea. Te conocemos, obviamente, Andrea, y hoy te estamos reconociendo por la otra parte, que creo que es la mujer que hoy ya eres, que eres una emprendedora y una, una empresaria, la verdad, porque tu emprendimiento ha ido creciendo año tras año. ¿Cuándo decidiste emprender? Y realmente, viniendo... Para contarles una anécdota, Andrea fue nómada, ¿sí? Nueve años, por ahí, nueve, sí. nueve años. Eh, y claro, trabajaba en una empresa donde hacía exploraciones y bueno, ayudaba a gente a hacer todo este tipo de aventuras. Andrea, ¿qué te motivó después de tanto tiempo de haber conquistado literalmente el mundo a regresar a Guatemala y a montar tu empresa? Gracias. Y qué honor, de verdad, que estén aquí también a pesar del tráfico y todo, compartiendo este espacio tan enriquecedor. Eh, bueno, les quiero contar solo rapidito. Es, yo desde joven tenía la inquietud de emprender. A los 15 años con mis papás nos fuimos a vivir al lago Atitlán, a San Marcos, la Laguna. Yo recuerdo que desde ese entonces decía, me voy a ir a estudiar al extranjero, pero con la idea siempre de regresar a Guate. Y lo que yo quería hacer era emprender en turismo comunitario, porque yo creía que iba a ser el medio para poder desarrollar comunidades en Guatemala a través del turismo. Entonces, no sé, como que las ganas de emprender las tuve desde siempre. Lo que pasa es que mi vida después como que tomó otros caminos y siempre sí regresé, pero ya después de, de haberme vuelto un poco más aventurera. Pero el tema es que me fui a estudiar a Italia economía orientada en turismo, pero por el hecho de haber vivido en el lago y haber conocido tantas personas extranjeras que viajaban el mundo, muchas veces solo vendiendo pulseritas. Yo dije, bueno, pues es algo que se puede hacer. Por lo mismo, al terminar la carrera y trabajar un poco en eh, hotelería, decido ahorrar para irme seis meses a la India y a Nepal. Y fue así como entré en contacto con las montañas y como me volví montañista. Entonces, bueno, después de estos años de exploración y de poder escalar, regresé a Guatemala, pero el hecho de haber hecho algo como el Everest, creo que fue el emprendimiento que me dio las herramientas para luego regresar y decir, monto de Altitude Company. Porque fue un sueño que para mí en ese entonces era imposible, que necesitaba un financiamiento enorme con el que yo no contaba y, y que de verdad como mujer me hizo darme cuenta de la brecha que hay solo por el género de poder lograr tus sueños. Entonces, cuando tú ves que hay un entorno así, en lugar de verlo tal vez como un impedimento lo puedes ver como una oportunidad de cambiar algo en ese entorno. Y creo que eso fue lo que me dio la oportunidad de encontrar mi propósito de vida a través de algo como el Everest, que era un sueño personal. Fue el hecho de como mujer tratar de abrirme brecha en el mundo del deporte extremo, en este mundo como de, de emprender y creo que pues así fue como un poquito nació The Altitude Company. Sí. <ríe> Hay una pregunta justamente especial para ti más adelante donde nos vas a ahondar un poquito más en el tema de esas características que tú hablas que aprendiste en la montaña. Michelle, ¿cuándo decidiste emprender y qué fue lo que te motivó? Sobre todo por todo lo que has pasado en los últimos años que has emprendido y reemprendido otra vez. Gracias y igualmente gracias a todos por estar aquí. La verdad que para mí esto ha sido algo inesperado, pero de muchísimo honor estar aquí y compartir con tantas mujeres tan espectaculares que yo sé que me van a llenar de muchísimo y pues espero igual compartir con ustedes eh, mis historias. Fíjate que la verdad que yo desde que estaba en el colegio, o sea, yo creo que mis papás fueron el ejemplo perfecto de lo que era estar trabajando. Eh, todo el tiempo, pero al mismo tiempo balanceando su vida para nunca desatendernos a nosotras, sus hijas. Eh, entonces yo siempre supe que yo iba a tener mi propio negocio. Me fui yendo primero por el camino del hotelerismo y turismo, la comida siempre fue mi pasión, entonces en la universidad junto con una amiga teníamos una empresa de catering, me salió la oportunidad de irme a España porque pues quería irme a vivir fuera y eh, experimentar lo que era estudiar fuera. Eh, ahí se me abrió el mundo completo, o sea, sinceramente ahí dije, wow, o sea, aquí estoy re realmente conociendo lo que es el, el mundo real, eh, aprendí muchísimo, me costó muchísimo porque el ambiente de trabajar en restaurantes son horarios absurdos, ¿verdad? Pero pues eso me generó un caño. y aquí después regresé a Guatemala, trabajé para un hotel, eh, ahí me relacioné muchísimo, para mí las relaciones son creo que son parte de, mis, eh, de lo que más me gusta relacionarme con la gente eh, y pues la hotelería eso te permite, conoces muchísimo, vine a aplicar muchísimos mis conocimientos culinarios y aporté muchísimo al hotel y luego fue donde, donde apareció la oportunidad de Café Romanza entonces ahí seguí. 2010 me caso y pues teníamos claros con Mario que queríamos tener nuestra familia y pues… Eh, en ese momento como que dijimos, creo que los restaurantes y la vida esa es un poco más difícil tener un balance con la familia. Eh, Mario junto con un socio ya habían emprendido un negocio, y más que todo era de comunicación eh, inmobiliaria y de construcción y arquitectura. Y ahí definimos eh, que yo iba a entrar a trabajar con ellos, pero en la parte de bienes raíces. Y desde entonces… Eh, y pues eso es lo que me ha estado motivando, a seguirle apuntando a la, a la industria de bienes raíces, eh, que es algo tan sano para poder tanto dar a conocer y que la gente aprenda, como para mí seguir expandiendo mis, mis, mis relaciones, básicamente. Buenísimo. Sí. Historias muy distintas, creo yo, pero complementarias al final, sí. para emprender David, un poquito, agarrando un poquito el hilo de, de lo que dice, de lo que comenta un poco Michelle, las relaciones, el network. ¿Qué tan importante cree usted en el ecosistema del emprendedor? ¿Qué tan importante es que una mujer o un hombre, independientemente del género, tenga ese network disponible para que el emprendimiento realmente crezca, se eleve, suba, se multiplique? Pues es sumamente importante, especialmente a nivel de facilitar conexiones para expandir y atender y servir mercados más amplios. Algo que nosotros vemos en, en el estudio es que sí hay una tendencia en ocasiones a permanecer muy en lo local, eh, en parte por temas de infraestructura, pero también en parte a que muchas de las conexiones se nacen a nivel muy familiar, a nivel muy de conocidos, pero como usualmente se tiene esta barrera de la formalización, les es difícil como dar ese salto hacia empresas más grandes, hacia poderse publicitar. Entonces, eh, hay un tema uno, de lo que son las conexiones, salir de las que son familiares, claro que son importantes las familiares, pero poder dar ese brinco. Y segundo, a nivel cultural también hay temas eh, muy interesantes que uno no cree que se va a topar, pero justo en Quetzaltenango eh, fue hacer una presentación el viernes y, y una emprendedora muy exitosa en, en mercadeo y en posicionamiento de marca. Ella es de Quetzaltenango y dice, yo tenía que firmar un contrato, pero la persona o la empresa con la que iba a firmar estaba preguntando dónde estaba el dueño. Y ella le dice, yo soy la dueña. Y por un momento no quería firmar el contrato porque no había un hombre detrás del negocio y le tocó vencer esa barrera. Y cuenta ella que le fue también en el negocio que ya después... Le están rogando a esa es empresa que no firmó con ella al inicio que firme y ahora ya no firma, pero es un poco lo que uno se empieza a dar cuenta que a nivel de relaciones hay ciertas relaciones que, que implican romper esas barreras que a veces hay en, en algunas sociedades un poco más conservadoras que tienen muchos paradigmas que cambiar. Sí, hay clientes míos que me conectan un poquito, que, que me contaron justamente con lo que usted está contando, que cuando manda una cotización una mujer la probabilidad de que la negocien es más del 50%. Y eso es realmente un factor que tratamos de hacer mucha conciencia, yo por lo menos a los hombres que, que conozco, se las repito, porque independientemente quién sea la persona que presenta una cotización, pues deberíamos de realmente tomarla por el valor, no por el género de la persona que nos la está, que nos la está eh, ofreciendo. Andrea, y nosotros te hemos oído varias veces, obviamente, en las conferencias, las cuales si no han ido a una conferencia, de Andrea Cardona, de verdad, se las recomiendo. Eh, y hemos aprendido muchísimo con, con toda esta eh, narrativa que tienes de, de cómo todo lo de la montaña ¿verdad? lo llevaste también a los negocios y cómo cualquier persona realmente puede, sin ser escaladora profesional, sin ser alpinista o montañista, puede encontrar similitudes, similitudes a la hora de emprender entre la montaña y el emprender. ¿Nos puedes contar un poquito cómo se parece el emprender al escalar una montaña? Por supuesto, todo nace de, de una idea o de una visión, ¿no? tú quieres llegar a una cumbre. Sin embargo, el camino para llegar a esa cumbre tiene muchas posibilidades. Y creo que ahí viene la primera oportunidad, ¿no? ¿Qué es lo que nosotras las mujeres generalmente anhelamos. Desde nuestra cultura, desde lo que tenemos que hacer según lo que espera la sociedad, la familia. Puede ser muy distinto a hombres o puede ser muy distinto a mujeres de otros países. Y creo que es desde ahí donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Cómo las mujeres nos la creemos más al punto de anhelar para nuestra vida cosas que no son las esperadas, sino a ir más allá. Pero una vez partes desde ese nivel, después es, bueno, ¿cómo vamos a llegar ahí? Y por eso es tan importante para nosotras las mujeres, como primer paso, buscar nuestra mentora. Puede ser mentor, ¿verdad? pero la persona que cree en nuestras capacidades, que ya tal vez ha recorrido el camino y que está dispuesto a darnos como esas pequeñas claves a lo largo del camino para poder hacer nuestro plan. Y ya con el plan, pues es solo tener la disposición de desarrollar las habilidades necesarias pero, como bien decían, el network es muy importante. Y entonces, en este equipo de expedición del que nos tenemos que armar las mujeres, además de la mentora o el mentor, es también las personas que nos van a acompañar en esa visión. ¿Cómo subimos al barco a las personas donde nosotros decimos, miren, quisiera, tengo esta visión de desarrollo, de, de transformar nuestro entorno? ¿Cómo vamos a emocionar a otras personas para que también se sientan como de verdad inspiradas por esa visión, ¿verdad? Entonces, son los que nos acompañan en la expedición. Y después, como emprendedoras, yo creo que no tenemos que saberlo todo, sino más bien traer a nuestro equipo a personas expertas en su materia, ¿no? O que tal vez nos den ese conocimiento. Pero creo que como emprendedoras tenemos que estar más bien enfocadas en la visión que en volvernos administradores de las cosas, porque entonces, eh, pues se nos va el tiempo en algo a lo que no deberíamos, ¿verdad? Pero al inicio yo sé que es necesario. Después, ¿qué otras personas son importantes? Nuestro equipo de apoyo moral. Alguien de la familia, tu mejor amigo amiga, pero que va a ser esa persona que cuando dudemos, porque es normal y nos va a pasar, cuando estamos así como que en la, en la zona de la muerte que decías tú, con poco oxígeno, la persona que te diga, yo creo en ti, dale, tú puedes. Y por último, las personas que, que nos retan, porque esas personas que te dicen, ¿de verdad crees que tú lo vas a lograr? Nos ayudan a de verdad pensar si realmente sentimos la pasión por lo que estamos haciendo, si realmente sentimos un propósito mayor que va a ser capaz de superar los obstáculos del camino. Entonces creo que contar con esos cinco tipos de personas en nuestra expedición es vital para que logremos no solo llegar a la cumbre, porque la cumbre es la mitad del camino, sino ver desde ahí otras cumbres y decir, bueno, ahorita voy para esta otra. Me encanta. Las cinco. Las cinco personas. Andrea, tiene registrado también un… Eh, son tres palabritas, un paso a la… son cuatro. Un paso a la vez. ¿Qué significa un paso a la vez? Sí, un paso a la vez. A veces decimos el poder de dar un paso más, porque es que cuando estás en esos momentos en donde el entorno es muy retador, solo con el hecho que te logres enfocar en el presente y con toda la conciencia de ese el siguiente paso, vas a estar avanzando. Y eso es cuando es el entorno, pues, muy crítico, ¿verdad? Tenemos momentos en donde estamos en la base y donde podemos pensar eh, en the big picture, ¿verdad? Ahí está la cumbre, podemos pensar a largo plazo, pero hay otros momentos en donde lo único que tienes que enfocar es en el siguiente paso. Entonces, por eso la importancia de, a través de técnicas de respiración o de otras que tengamos cada una, que hayamos descubierto de verdad poder enfocar la mente, porque la mente está constantemente en el pasado y en el futuro. Y por lo mismo nos cuesta mucho avanzar porque el pasado nos trae verdad, la culpa, la inseguridad, el futuro muchas veces nos abruma, ansiedad. Entonces, ¿cómo hacemos para traernos al presente y enfocarnos en el siguiente paso? En cambio, es el... Un paso a la vez. <ríe> un paso Apuntado. a la vez. Apuntado. <ríe> Michelle, ¿cómo fue emprender con tu esposo? Y que este sea un negocio realmente familiar, que tú impulsas junto a él diariamente. ¿Cómo ha sido la... Ese viaje de tener, obviamente, familia y el negocio involucrado a la misma vez. Todo el tiempo, decís ¿Sí, tú. <risa> <risa> eh, mira, la verdad es que ha sido un camino enriquecedor, ¿verdad? Eh, el estar trabajando con Mario ya desde hace tantos años eh, nos ha permitido encontrar nuestras diferencias y nuestras similitudes. Eh, esas diferencias lo único que nos han ayudado es a encontrar un nuevo, una nueva manera de, de hacer negocios eh, la verdad es que nos complementamos, nos llevamos re bien, por supuesto que es súper retador y hay días que también quiero salir corriendo porque así es, esa es la vida real, eh, pero son más cosas buenas las que pesan que las malas. Eh, con Mario hemos logrado como integrarnos eh, donde yo puedo abrir las relaciones y él es un excelente nego, negociante, entonces él cierra, entonces ahí es donde nos complementamos. Eh, estamos aprendiendo todo el tiempo, él tiene una manera de, de poderme explicar las cosas más eh, eh, fáciles de entender y pues ahí vamos, poco a poco, eh, se, seguimos creciendo. La verdad es que nuestra, nuestra intención es hacer negocios de calidad, teniendo una relación directa con nuestros clientes. Entonces, creo que ahí es donde nosotros eh, nos llevamos a complementar muy bien. Excelente. Y pues nada más que también poderles dar el ejemplo a nuestros hijos que hoy están aquí, eh, que, que podemos estar haciendo negocios y que ellos puedan entender lo que es ser también una mujer fuerte. ¿Verdad? Que ese es como el legado que yo les quiero dejar a ellos. Que creo que sin mujeres fuertes no... La, la humanidad no, no sigue adelante. Tenés el ejemplo, venís de una familia sí. de hermanas y tenés dos niñas y un niño, así que sí. qué orgullo también tener una mamá como tú. Buenísimo. Sí. David, eh, se dice que la mayoría de emprendimientos no llegan a los tres años. Aquí tenemos excepciones y mujeres excepcionales que pese a todas las barreras que tenemos las mujeres, al final han podido pasar esos tres años. Es más, han podido hasta innovar y que eso no sea... Era el cambio en el entorno, en el mercado, en, en, en el consumidor, en el detalle, en el, las necesidades, han logrado realmente ir evolucionando su modelo de negocio. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales un emprendimiento no llega a los tres años y la mayoría de emprendedores tienen que cerrar su negocio? Bueno, esto es muy interesante porque cuando uno habla de números, uno a veces tiene un, un sesgo de, de lectura. Porque uno usualmente se enfoca en las historias de éxito y no en la probabilidad del éxito. Y eso no es tan 50-50, sino al final es necesario un proceso de retroalimentación que es el fracaso. O sea, fracaso no es una mala palabra, pero usualmente es algo que tiene un estigma, especialmente con arreglos institucionales como el guatemalteco, donde hasta hace un año no había una ley de, de quiebras o insolvencias que hacía que uno perdiera todo y que... Fracasar fuera costoso, no un proceso de aprendizaje. Hay tres grandes motivaciones o razones por las cuales los negocios no continúan. Lo primero es la dificultad que tienen para poder eh, conseguir clientes. Y eso se explica por un poco lo que decía antes. Dado que la motivación principal es generar ingresos, la urgencia de generar ingresos en los emprendimientos que estudiamos, usualmente la manera de decir qué negocio poner es imitar al vecino pero sin agregar valor. Entonces, como operan en mercados muy locales y como copian al vecino, usualmente la actividad emprendedora se canibaliza entre sí misma porque empieza a hacer lo mismo y tratar de hacer lo mismo, pero más barato. Entonces, el no lograr conseguir clientes es una razón. La segunda razón tiene que ver con un entorno inseguro. El ser emprendedor hace dos veces más probable que una persona sea víctima de algún delito. Entonces, el hecho de que un emprendimiento sufra, por ejemplo, de una extorsión, casi le cuesta lo mismo que lo que le costó haber arrancado el negocio. Y en tercer lugar, tiene que ver con eh, acceso a capacitación, el poder venir y saber cómo hacer las cosas, cómo dar a conocer el producto, cómo hacer una negociación, cómo fijar un precio, por ejemplo. Eh, son como detalles que alguien que ya está bien ducho en los negocios, pues lo puede hacer, pero las personas que están empezando son dudas que tienen, y a veces lo que necesitan son mentorías muy puntuales, pero que en ubicaciones geográficas y en actividades económicas muy puntuales no es tan sencillo de conocer. Totalmente. Yo siempre le pongo un ejemplo a, a mis clientes, quienes han ido eh, a Oriente, a, a la costa atlántica, por carro. No sé si se han dado cuenta, pero hay un montón de rótulos que dice uva fría, uva fría, uva fría, uva fría. Y yo siempre digo, quien diga uva grande, quien diga eh, uva, no sé. De, de colores o algo va a ser el que mejor le va a ir porque cada uno le imita al vecino lo mismo y no logran diferenciarse en un mercado local tratando de subsistir porque cada una de esas personas pues como usted dice no tienen las capacidades o no tienen los contactos o mentorías o todo este ecosistema que necesita un emprendedor para obviamente avanzar y sobre todo para innovar y con eso voy a entrar ahorita con Andrea, Andrea de Altitude Company fue una empresa que empezaste hace mucho tiempo pero que le ha sido estado innovando eh, varias veces eh, cuéntanos un poco qué ha sido el innovar y qué te ha llevado a donde está hoy la empresa bueno yo creo que cuando tú tienes la flexibilidad de adaptarte al entorno entonces siempre van a haber oportunidades para, para seguir sin necesariamente o no deberíamos perder el propósito o sea teniendo el propósito claro pueden haber muchas formas de entregar un servicio y de adaptarnos al entorno The Altitude Company la fundé en 2011, cuando regresé después de 10 años de haber vivido fuera. Eh, y la idea era un poco, bueno, empezó como una empresa para dar servicios de desarrollo humano, no a través del bienestar integral, de lo que dijiste, team building, conferencias. Pero ya teníamos un equipo bastante grande, pre-pandemia. Teníamos eh, gimnasios y consultorios de nutricionistas, de life coaches y de todo como... Eh, el equipo que necesita una persona para poder enfocarse en alcanzar la cumbre de una forma sostenible. Eso quiere decir una persona que llega a la cumbre con salud, balance, para Su poder cumbre, reinventarse. La, cumbre que la, que la meta que cada quien se pusiera. Que cada quien se pusiera, pero digamos que lo que hacíamos era ayudar a las empresas a poder desarrollar una cultura de bienestar, ¿no? como una forma eh, de sostenibilidad del negocio y de mejorar la cultura adentro y la felicidad de los colaboradores pero sucede que viene la pandemia y lo primero que cierran son los gimnasios, o sea, sobre todo, pero todo lo que fuera de contacto físico. Entonces nosotros, y, y, y qué bueno que, que aquí tenemos a nuestros apoyos verdad, en, en casa, porque es vital para nosotras poder seguir desarrollándonos como emprendedoras, pero mi esposo es emprendedor tecnológico. Entonces lo primero que dice es, mira, te ayudo a hacer una plataforma para que subamos ahí las clases de ejercicio y las citas las tengamos todas virtual. Entonces él me ayuda rápidamente a, a innovar, pero al mismo tiempo las empresas, pues hay demasiada incertidumbre y lo que me dicen, mire, terminemos aquí el contrato, tenía en una empresa muy grande de Guatemala un contrato de 10 años y era pues lo que sostenía la mayor parte de eh, los ingresos fijos con los que yo me podía tener un, un equipo grande, eh, la oficina, todo eso, entonces… Con eso definitivamente tuvimos que decir, ok, esto se tiene que volver ya una plataforma virtual y de verdad nos abrió la gran oportunidad de hacer algo para agregar valor a empresas de todo tamaño en Latinoamérica. Y entonces qué lindo, ¿no? Porque estábamos tan cómodos aquí en lo local, recibiendo algo fijo, con lo que, pero al final en las crisis es en donde te da, se, se te da la oportunidad para salirte de tu zona de confort y poder crear valor, en otros mercados. Entonces, fue así como se creó Meta.lat. Astrid me apoyó en la fase anterior, cuando todavía Meta no, no existía, a encontrar el Reason Why de Pickfit. <ríe> y, y bueno, ahora entonces estamos muy activos con esta plataforma virtual. Y te digo, es, es muy importante saber empezar de cero. Sabes Es como, llegaste a la montaña más alta, pero tenés que regresar al campo base otra vez. Y reinventarte. Y creo que es difícil, es doloroso, pero cuando nos vamos haciendo más callo por las experiencias de vida, nos da una gran libertad. Esa de perderle el miedo de empezar de cero. Es delicioso sentir esa libertad. Entonces, por lo mismo, ahora estoy así un poquito todavía con muchas ganas de volver a crear un equipo más grande, porque la tecnología lo que te permite es eh, estar muy lean verdad en cuanto a número de personas que, que trabajan en mi empresa. Yo antes tenía un equipo fenomenal y que lo extraño un montón y que me encantaría volver a, a tener la oportunidad de crecerlo, pero ahí vamos, poco a poco. Me encantó con lo que empezaste y creo que a todos nos sirve a, a todas las que somos emprendedoras aclimatarse al contexto, o sea realmente la única constante es el cambio y tenemos que estar siempre abiertas a estar innovando, a que esa innovación realmente sea parte del modelo de negocio. Uh -huh. Buenísimo. Michelle, hay muchísimas inmobiliarias sobre todo en Guatemala, creo que había una transformación tremenda. Eh, me acuerdo del emprendimiento que, que tu esposo y aquel socio que tenían empezaron con un programa de televisión para realmente darle vuelta y creo que la constante siempre ha sido la innovación. También fue una de las razones también por qué hoy pues, te seleccionamos como una de las ganadoras del premio. ¿Cómo se distingue una una inmobiliaria del resto de inmobiliarias que hay? Bueno... 1-1 uno, uno, Inmobiliaria nace en el 2019 eh, y a los pocos meses cae pandemia, ¿verdad? Eh, siempre tuvimos claros con Mario que nos, pues, nuestra intención siempre iba a ser una relación muy directa con nuestros clientes. 1-1 eh, uno, uno, eh, ha ido creciendo muchísimo y creo que la del, de cómo nos diferenciamos con otros es que somos una inmobiliaria pequeña uno, uno, de ahí es donde nace el nombre, eh, y que lo que nosotros buscamos, como le dije an anteriormente, es hacer un negocio de calidad, no, no nos enfocamos en la cantidad de negocios, sino más bien que la experiencia que pueda tener la persona que se está entrando en el mundo inmobiliario, ya sea para alquilar, para poner su propiedad en alquiler o venta, o para invertir, sea o tratar de facilitarlo de la mejor manera y que sea una buena experiencia. Históricamente, la industria de bienes raíces se ha considerado una de las industrias como que más sanas para que las personas puedan resguardar su dinero por la plusvalía en un futuro, ¿verdad? Entonces, al final, tú quieres tener tu dinero en un lugar en donde sabes que va a seguir creciendo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos y de, así es como nos diferenciamos, tener propiedades muy buenas y... Gracias al networking, gracias a las relaciones que tenemos como individuos, eh, eso ha permitido que nosotros tengamos esa relación más íntima con nuestros clientes. No hacer así como, verdad, como muchísima publicidad y estar en todos los medios, no, sino más uno a uno. Eso es lo que nos diferencia. Me encanta, de las demás. eso va mucho de la relación que se crea confianza, credibilidad, eh, y esa relación de largo plazo que uno al final también tiene que educarse mucho cuando compra un, un, un bien inmueble. Exacto, uh -huh. o sea, tenemos mucha información, nos encanta estar eh, investigando el mercado con datos reales para que cuando decía la persona poner en venta su propiedad o comprar una propiedad, decirles, ok, este precio pues está bien o está desfasado o, o mira, tú pudieras comprar o ofrecer, hacer una oferta en este precio porque eso es lo que se está manejando. Y pues al final de, de cuentas creo que los clientes al tener información pueden ten, tener mejores decisiones y ahí es donde entra nuestra asesoría, ¿verdad? Uno a uno. Uno a uno. Me encanta el nombre, sí. me encanta el nombre. Sí. David, hablamos de este ecosistema digital que, que cada vez tenemos más información los emprendedores. Creo que hace 10 años eh, que no teníamos un centro de emprendimiento como el que tiene la Universidad Francisco Marroquín, que no contábamos con un estudio ya como el, como el GEM, como el Global Entrepreneurship Monitor que realmente no teníamos esta clase de eventos. Y creo que eso es uno de, de los objetivos número uno de, de este tipo de eventos, es no dejar pasar y no dejar de hablar de lo que es importante para un emprendedor. Cuando hablamos de ese ecosistema eh, del emprendimiento, ¿cuáles son esas cinco o seis características que tiene que tener un emprendedor para de verdad impulsarse, crecer? ¿Y cuáles cree que nos hace falta todavía trabajar de la mano colaborativamente en Guatemala? Bueno, en Guatemala hay muchas características eh que cambia muy lento y una de ellas es, por ejemplo, lo, lo complejo que es conocer y operar en la formalidad. Eh, si bien la tecnología ha ido cortando pasos, hay una página que se llama Así se hace y han habido iniciativas que, que buscan reducir, eh, al final hay, hay muchos, muchas legislaciones que todavía, por ejemplo, la laboral que se diseñó en los 40 pensando en grandes empresas pero hoy no tenemos eso. Entonces, eh, hay un tema que todavía nos hace falta y es cómo lograr eh, adaptar las reglas del juego que tenemos hacia una confianza, decir, necesitamos nuevos espacios para estos negocios que están surgiendo, que usan tecnología, que hacen transacciones en otras partes del mundo sin que sea tan enredado y eso parte por uno, confiar en que la legislación es para que se cumplan más fácil las reglas y no para jugar la vuelta y hacer alguna trampa. Eh, lo segundo tiene mucho que ver eh, con la capacidad que tenemos también de evolucionar en, en lo que se enseña. Quizá en la universidad no nos vamos a quejar de eso, especialmente en la Francisco Marroquín, pero cuando uno empieza a ver el tipo de educación e información que está teniendo la población en general, todavía estamos en una educación totalmente desactualizada, que no ha logrado venir y traer eh, información que, que ahora le sirve, todas esas habilidades blandas, esas competencias que se necesitan. Entonces, hay un tema de educación que todavía pues, no logra despegar, especialmente en el sector público, ahí hay mucho camino por recorrer. Y en tercer lugar, también yo hablaré un poco de la infraestructura, en un tema de infraestructura, no, dejemos por un lado la física, en temas de la infraestructura digital, todavía hay muchos elementos en el entorno donde... Hay, hay un rol por la regulación que se tiene en donde hay eh, un papel que tiene el, el gobierno, por lo menos en, en haber venido impuesto en su tiempo eh, a licitación, por ejemplo, la famosa frecuencia 4G. Al final, por otras vías, eh, las iniciativas privadas vieron cómo aprovechando las reformas que se hicieron, se podía de, de, de frecuencias que ya habían sido concesionadas, venir y sacar 4G y 5G, aunque la que tenía el gobierno no finalmente no se licitó. Entonces, en el tema del orquestador todavía es necesario tener eh, elementos un poco más al servicio del emprendedor y menos um, a otros intereses y que sirva a otros intereses. Y, y por último, eh, yo quizá destacaría a nivel muy, muy agregado del país, si bien todas estas historias son refrescantes, todavía somos una economía demasiado eh, tradicional. Cuando nosotros vemos a nivel agregado, eh, si algo celebramos de los 80 en los 2000, es que pasamos de depender de tres productos a depender de otros productos. Pero cuando uno empieza a ver el tipo de composición de nuestra matriz exportadora, todavía somos to una economía basada en recursos. Todavía lo mayor que exportamos, bueno, tristemente tenemos un tema de migración que hay que señalar, pero todavía son productos que no tienen mayor valor agregado. Y creo que por ahí todo lo que se está hablando ahora es de potenciar y lograr cómo lo que hoy escuchamos no solo sean rarezas en el entorno, sino sea la mayoría de negocios agregando valor. Y por eso es importante cabalmente visibilizar a mujeres que se han salido lo de lo tradicional o han innovado en sus modelos de negocio. Eh, claro está que obviamente universidades y casas de estudio como la Universidad Francisco Marroquín ya tienen carreras de emprendimiento, que antes de cero esto era un sueño en Guatemala. O sea, la gente que realmente quiera volverse emprendedora se puede capacitar a nivel ya de universidad. Sin embargo, obviamente sabemos que la, la, la universidad pues es, es un lujo aquí en Guatemala. También, por eso era sumamente clave eh, también visibilizar a otras organizaciones como Wonder Woman, como de verdad pequeñas organizaciones que están haciendo una labor gigante, gigantesca y que no puede recaer únicamente en estas organizaciones, el seguir capacitando o dando ese conocimiento a emprendedores que de verdad están poniendo todo el empeño, la energía e encima de todo el recurso para poder sacar adelante eh, los negocios. Nos queda poco tiempo, yo quisiera terminar con, con una ronda más de preguntas. Andrea, como te dije, antes fuiste eh, una deportista alpinista que ahora entiendo que lo haces también, o sea, sí es escalando, pero es más por hobby, ya no, ya no te dedicas de tiempo completo a esto y has logrado migrar todo lo que aprendiste en la montaña ahora a The Altitude Company y poder cascadear desde la punta de la montaña donde llegaste todo este conocimiento y, y toda esta riqueza de la cual también te llenó a ti mucho la montaña, a miles de empresas y por ende a sus colaboradores para abajo. Pero, ¿cómo ves a The Altitude Company en los próximos cinco años? Mira, me encantaría hacer programas que, que sean escalables. <ríe> y, y también pues desarrollar más fuertemente cómo podemos, como responsabilidad social, podernos ofrecer como mentoras, o hacer un programa digital. Es que yo de verdad me voy a súper aprovechar de mi esposo. Él no sabe todavía, pero tengo muchos planes para el otro año, para que él me ayude a hacer una plataforma. Ya no va a ser enfocada en bienestar, pero sí en educación. Yo soy apasionada en la educación. Si yo recuerdo de niña que jugaba en mi escuelita con los vecinos y mis hermanos, me los tenía estudiando todas las tardes. La escuela El Deseo de Saber se llamaba. Entonces… Tengo como eso que quiero desarrollar, de cómo por medio de la educación, y ya lo, lo hemos hablado mucho, podemos traer desarrollo y empoderamiento real. Así que me emociona mucho esta, esta siguiente etapa, y va a ser por supuesto un programa que se va a poder dar a nivel empresarial y profundizar todos los procesos que ya hemos tenido de forma muy puntual, ¿verdad? la, la charla, el team building, pero ahora ya ser como un proceso más eh, sí profundo pero al mismo tiempo, porque es virtual, también poderlo disponibilizar a mujeres emprendedoras, a otros grupos con los que pueda hacer alianzas en un futuro. Me encanta. Compartir contenido de valor, compartir realmente conocimiento, pues hace que, que no solo tu negocio crezca, pero que también la gente, entonces cuando recuerde a qué empresas le, le, le, le brindó ese conocimiento, te tenga en ese top of mind, o sea que mercadológicamente también, Funciona mucho el, el, el no quedarse con muchas veces con el expertise que tenemos y ponerlo a disposición de, de la gente. Una mujer que ha impactado en tu negocio y la cual le estás agradecida. ¿Quién? Una mujer que ha impactado en mi negocio a la cual estoy agradecida. Es que han sido muchas mujeres. Yo sé, yo sé. Una que tú voltees a ver y digas, wow, esta desde que empecé, ahora... Siempre ha estado ahí, siempre ha estado una llamada, siempre ha estado evolucionando conmigo mi modelo de negocio desde el principio hasta, hasta hoy. Llevamos desde el 2011, creo que llevas... ¿quién? Bueno, mi hermana. Exacto. Yo, <risa> Ella ha estado dije... conmigo desde, desde siempre, desde que fundamos la empresa. Y de verdad, hasta hoy. Increíble, ¿verdad? Increíble, es uno de los motorcitos atrás. Exacto. Exacto, y, y sí, estoy súper agradecida porque ha sido ella, eh, ha sido mi mamá también, de siempre como que ellas me traen, me aterrizan con la empatía, ¿saben? De, de verdad, esa conciencia social. En el caso de mi hermana, de siempre, mira, estamos trabajando para estas empresas, tenemos esta gran oportunidad, pero ¿cómo hacemos de verdad para tener un impacto para que de verdad este mundo sea mejor? ¿Me entienden? Como que siempre traer ese recordatorio que aquí estamos para. Cumplir un propósito más allá que el dinero, el éxito, el reconocimiento. O sea, eso al final es un poco fugaz, sino por algo mayor y que esta vida, de eso se trata, ¿no? Es un viaje tan corto Total. que el impacto que vamos a dejar en el corazón de otras personas y en mejorar un poquito, que sea un poquitito, el mundo en el que vivimos, pues… Es se refiel al propósito, definitivamente. El dinero es un resultado. Michelle, la misma pregunta. Sabemos que ha sido evolucionando… Y, y han pasado muchas cosas en tu vida en los últimos años, pero dejando atrás todo lo que has pasado y viendo hacia enfrente los próximos cinco años, ¿cómo es tu negocio? Pues eh, primero activo, súper activo, con una cartera preciosa de, de clientes, de propiedades. Eh, Adrián va a tener 16 años y él, pues en pocas conversaciones que hemos tenido, una de las cosas que él quiere hacer es eh, estar en el real estate. Entonces, realmente visualizo que él dentro de unos cinco años ya pueda estar empezando a hacer sus negocios de real estate. Eh, me encantaría poderles dejar a ellos como un, o sea, un legado prácticamente en donde ellos puedan participar en este negocio que es maravilloso. Eh, y como real estate mom, pues que realmente nace también por ellos y de las ganas de poder compartir con otras mujeres y mamás y que pues te, teniendo un balance entre la familia y el trabajo sí se puede eh, y con Real Estate Mom, pues seguir creciendo, ¿verdad? Porque eso es lo que a mí me permite relacionarme más de cerca con las personas y al tener esa relación directa con ellos, permite, o sea, es como una excelente relación las tres partes, la inmobiliaria, Real Estate Mom y mis clientes. Excelente. O sea que así me visualizo yo. Una mujer que ha impactado en todo este tiempo, que te ha ayudado a ser emprendedora a lo largo de tus diferentes facetas. Pues tengo que coincidir con, con Andrea. Realmente voy a mencionar a, a mi mamá. Eh, mi mamá pues es un gran ejemplo de, she's a strong woman. Eh, woman. Eh, gracias. Y pues mis dos hermanas que están ahí, que son cabalas, que yo llamo Mira. Es que no puedo, es que sí puedo. ¿Qué harías? No sé cuánto ellas están ahí siempre apoyándome en todo momento. Eh, por supuesto que mi suegra está aquí también y ella ha sido una parte muy importante también de, de este crecimiento que hemos tenido juntos. Que ellos siempre han estado ahí para nosotros. Mi papá lamentablemente no vino, pero pues es parte de él también. Parte. Así que sí. emprender en familia siempre es importante ese, ese círculo cercano. Sí. David. ¿Qué le podemos decir después de esta correlación? Y gracias, de verdad, porque David tuvo que releer, porque estoy segura que ya los leyó, pero tuvo que releer todos estos estudios para podernos eh, con, hacer las conclusiones finales de, de, de los datos estos del emprendimiento femenino en Guatemala. ¿Cuál sería un mensaje final del cual podamos realmente mandarle a todas aquellas mujeres, estudiantes, mujeres que están literalmente trabajando en el ULGUR, pero su sueño es emprender... Conociendo el ecosistema y el entorno, ¿cuál sería un mensaje de verdad para todas aquellas mujeres que lo tienen ahí, el, este sentimiento de querer emprender y no se animan por algo? ¿Cuál sería ese mensaje después de leer los datos? Bueno, el, uno economista tiende a ser un poco pesimista, ¿verdad? Cuando uno ve la información uno dice, eh, si pensamos en probabilidades hay complejidades, pero yo rescato mucho las historias que hemos escuchado, en donde el final sí es posible, pero creo que aquí es donde viene la empatía como un rol muy importante, porque, por ejemplo, algo que hemos obtenido la oportunidad a través de las investigaciones es ir a centros de emprendimiento en donde dan atención a mujeres que emprenden. Y en realidad, eh, la adversidad con la que una mujer lucha eh, no se compara con la que lucha un hombre. Los estigmas... El, todos los roles que se espera que jueguen eh, y el machismo que, que hay inclusive en algunos casos puede ser una barrera, pero ahí mismo uno encuentra historias muy interesantes en donde hay mujeres que al inicio se tienen que ir escondidas a recibir los talleres, se tienen que ir escondidas a, a recibir las capacitaciones, pero cuando el negocio empieza a generar ingreso hasta le dan trabajo al marido. Entonces uno empieza a venir y a darse cuenta que sí es posible, pero hay mucho camino por recorrer. Entonces yo creo que todas esas historias de éxito construyen una base muy importante, pero esa empatía y ese despertar a que, a que sí se puede, pero hay que ayudar bastante, eh, es un buen paso como para pensar también en emprendimientos sociales, ¿verdad? Que agreguen valor, que resuelvan una necesidad de mercado, que tengan cierta rentabilidad pero que logran, en el caso de Guatemala, tender esos puentes, que sí es posible hacerlo, pero hay trabajo por hacer. Totalmente. Creo que estamos de acuerdísimo todas las mujeres que hemos emprendido, que el tener ese, ese círculo de apoyo es crucial y, y también devolver a las mujeres que hemos tenido la oportunidad, así como Michelle, como Andrea, como yo, como muchas que va aquí sentadas, el hecho de poder realmente visibilizarnos para atrás y analizar quién fue esa red de apoyo, qué mujeres estuvieron ahí para nosotras y simplemente, como, como bien decimos, seguir abriendo brecha. Así que agradecerles a todos de verdad y a todas las que decidieron venir hoy eh, físicamente a este evento, a los que se conectaron, prontamente tendremos esto para que lo podamos compartir, de verdad es, es, va a salir en las redes de la Universidad Francisco Marroquín, para que compartamos esto a todas las personas que creen que este mensaje que llevamos hoy, cada una de las ganadoras y, bueno, de, de todo lo que nos mostró David, eh, le pueda ser útil y servir a otras mujeres, eh, a otras personas que están decidiendo emprender, que lo compartamos y que nos volvamos a ver el otro año, en, ojalá en el mismo lugar, con nuevas mujeres y verdad y que este auditorio cada vez se va llenando de más personas. Así que un aplauso para ellas.